¿Tienes un concesionario y buscas potenciar la venta de tus vehículos? Si es así, seguro que estás deseando que te contemos una estrategia de marketing muy efectiva para captar clientes. Te damos la posibilidad de anunciarte en las páginas que suelen visitar tus clientes potenciales. ¿Cómo? Poniendo anuncios en formato banner como este de aquí en todo tipo de medios de comunicación para ganar visibilidad y prestigio entre tu público objetivo. Y lo mejor de todo es que te proponemos una herramienta gratuita en la que solo pagas por la publicidad que consumes. Nada de mínimos ni cuotas de apertura. También te ofrecemos la opción de seguir a usuarios que hayan visitado tu web con anuncios de tu concesionario mientras están navegando por internet. Esto es lo que llamamos Retargeting Web. Ten en cuenta que por tu tipo de negocio, las personas que entran por primera vez a tu página necesitan informarse mucho antes de tomar una decisión. La compra no es impulsiva. Retargeting te permite acompañar a las personas que alguna vez hayan visitado tu web en su proceso de reflexión y búsqueda. Si quieres que tu concesionario empiece a crecer desde ya,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 Ahora elige todas las páginas web en las que quieres que se muestren tus anuncios. Para asegurarte de que las personas que vean tus anuncios estén realmente interesadas en él, selecciona aquellos dominios en los que se mueva tu público objetivo. Para ponértelo fácil, en Oniad te proponemos listas con diferentes temáticas. En tu caso, escoge medios de motor. Dentro de este nicho, elige si prefieres aparecer en páginas de compraventa de coches o en webs de noticias del motor